Hola, soy Javi Navarro, agricultor de Alicante. Tengo una pregunta para vosotros. Cada vez hay más preocupación acerca de cuáles pueden ser las consecuencias del cambio climático en los modelos de producción agrícola actuales. ¿Cómo se afronta desde Ascensa este nuevo y preocupante escenario? El aumento de las temperaturas a lo largo del tiempo provocado por el cambio climático está alterando los patrones y el equilibrio habitual de la naturaleza, afectando por lo tanto de manera muy directa a los modelos de producción agrícola actuales. Uno de los efectos más preocupantes es el aumento de la sequía. El agua escasea en cada vez más regiones y actualmente muchas explotaciones agrícolas se enfrentan a la amenaza de no disponer de suficiente agua de forma regular. En Ascensa, Conscientes de este nuevo escenario, estamos desarrollando productos como el acondicionador de suelos y humectante Pro Un producto capaz de mejorar la infiltración y la distribución del agua en el suelo, conservar la humedad y facilitar la disponibilidad de los nutrientes que necesita el cultivo. Conseguimos de esta forma un uso más racional y mucho más eficiente de los recursos hídricos disponibles. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.